mucho. Sí, y hay los garbanzos Acá en se Esto, un pedacito de, de reposo era muy bueno. Sí, lo río. Pero es muy abundante todo. Porque estamos comiendo tarde también. Eh, bueno. Yo, bueno, me sentí mal de de los nervios que digo, justo que vengo a comprar, así me falta el dinero. Esa ropa es un caldo excepcional para una sopa. Me traes el vinagre.